Ha tenido un vecino, un amigo, el, el Muyo, para ir en ese taxi. Ahí de allá viene el Ahí se levantó. si no ha ¿por por ahí? Ha tenido un, vecino, un amigo, el, el Muyo, para ir en ese taxi. Se me viene caminando, mira. Ahí se levantó. Se Si no hubiese levantado, Cayó de... Buenas tardes, permiso un Ha tenido un, vecino, un amigo, él, el Muyo, para ir en ese taxi. Ahí de allá viene caminando, mira. Ahí se levantó. levantado que